Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este informativo de Guadalajara Media en un lunes 4 de noviembre en el que estamos muy pendientes de todos los sucesos que no han sido pocos que han tenido lugar a lo largo y ancho de la geografía de la provincia de Guadalajara. Hemos tenido de todo, un toro escapado en Pastrana y hasta un tiroteo en Corduente. Susto al que han vivido este fin de semana en Corduente. Las imágenes que están viendo son los restos de un tiroteo que se encuentra en investigación. Sobre las 4 de la madrugada del sábado, la localidad de Corduente se despertó con un ruido de disparos en el centro de la población, en el bar El Barranco, recibiendo el impacto de varios disparos del calibre 12 realizados con arma de fuego. El resultado, el que están viendo, el destrozo de los cristales exteriores del bar, que también ha terminado con varias postas empotradas en la pared, y en la barra. De momento se desconocen los motivos de este tiroteo, aunque afortunadamente no había nadie en el interior del bar, por lo que no ha habido que lamentar víctimas, solo el tremendo susto que se han llevado en este municipio. Los agentes de la Guardia Civil de Molina de Aragón mantienen abierta la correspondiente investigación para aclarar los hechos.